Desde el sector turístico, todo nuestro apoyo a, a la instalación del TMT en la isla, ya no solo por lo que significa los más de mil millones de, de inversión, eh, tanto en la construcción como después en el mantenimiento, eh, lo que significan puestos de, de trabajo, lo que significa en, en todo ese movimiento que se genera de, de idas y venidas de, de, de los propios tra eh, trabajadores, encargados, científicos, eh, ...así como, como poner a la isla en, el, en, el, en el, los primeros puestos de, de la comunidad científica internacional... ...lo que también serviría para, para situar La Palma como destino turístico en, en, el, en, en el mapa mundial. Por todas estas cuestiones entendemos que, que debemos dar toda la sociedad palmera... Eh, ...somos parte de ella, eh, debemos dar nuestro apoyo a... A que, ...y a facilitar el que se decidan por, por La Palma... ...y que lo antes posible se esté construyendo".